Hoy se conocieron las nuevas instalaciones del Centro de Ayudas Técnicas y Tecnologías para Personas con Discapacidad. En este lugar está funcionando además un equipo que da apoyo a la población infantil que necesita ayudas técnicas. Recorrimos el centro y su laboratorio de prótesis. Este centro funciona desde diciembre de 2014. Surge a partir del laboratorio de ortopedia técnica que trabaja desde hace tres años en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social mediante un convenio entre Cuba y Uruguay. A partir de este acuerdo, tres técnicos cubanos capacitan a técnicos uruguayos para confeccionar prótesis de miembros inferiores. La idea es que este centro, además de proveer ayudas técnicas y tecnológicas a las personas con discapacidad, las acompañe junto a su familia en el proceso de rehabilitación. Que sea un sistema donde no solamente se pide y se da, sino que haya un proceso de valoración, de adecuación, de valoración también de la, de la propia persona, porque es la persona la que la va a usar. Hoy nosotros estamos incorporando un equipo infantil, especializado infantil hasta los 15 años, porque consideramos, además vimos que los niños llegaban tarde a los pedidos, o sea, teníamos mayormente solicitudes de adultos, y los niños a veces, muchas veces, les cuesta como este, llegar o la concepción de decir, bueno, necesito, tengo problemas de movilidad, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Muchas veces, muchas familias se manejan con lo que tienen en la casa, siguen usando el cochecito de bebé. Este, y bueno, eh, en, en este concepto no es solamente la entrega de la ayuda, sino eh, que la familia desde, desde temprana edad pueda entender que la ayuda técnica es un artículo para la autonomía del niño de la niña, para el presente y para su futuro. ¿no? Desde diciembre funciona dentro del centro el equipo de desarrollo y fortalecimiento de autonomía en la niñez para dar respuesta a los niños y adolescentes de hasta 15 años, con distintas discapacidades físicas e intelectuales que requieren ayuda técnica o tecnológica. Además de este salón de rehabilitación, se construirá próximamente un espacio multisensorial para que concurran niños con trastorno del espectro autista. También se espera elaborar en un futuro prótesis de miembros superiores. Hasta ahora, se producen prótesis para amputaciones por encima y debajo de la rodilla en este laboratorio, uno de los lugares destacados del centro. Y es un trabajo muy bonito, primero porque lo, la misión nuestra es devolverle a ese paciente la, la posibilidad de reintegrarse a la sociedad eh, los niveles de amputaciones más bien las causas por lo general están en función de, a veces de, del diabético en las personas de ya de cierta edad eh, los accidentes de, de tránsito que son muy frecuentes y son las principales causas de amputación que existen y cada vez ya le, ya le digo tenemos que ir incorporando, eh, o sea, todo, todo tipo de confecciones de prótesis para poder devolverle a esa persona las posibilidades. Ana María Pérez vive en Florida y es diabética. Hace siete meses debieron amputarle una pierna por una infección que contrajo en el hospital de su ciudad. Reconoce que estos meses fueron difíciles, pero el apoyo del centro y la prótesis son muy importantes para su rehabilitación. Ana María asegura que lo principal en estos momentos es el respaldo de la familia y no dejarse vencer. Un poco duro, te das cuenta con 55 años, dos hijos y te... No tengo hijos chicos, pero viste que fue duro, pero lo, lo, lo pude sobrellevar, que los doctores y todo están admirados por mi valentía, te das cuenta que no todo. Tengo compañeros que, que se operaron junto conmigo y no están ahora. Viste. ¿Y qué, qué es lo que te permite esta prótesis? Seis meses después de esa situación, ¿Eh? Eh, ¿qué, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sentís y, en este momento? Ah, muy contenta, muy contenta, porque veo a mis hijos también contentos, que ya no estoy en esa silla. Te cambia la vida. Ah, sí, por supuesto. A este centro pueden acceder personas que no están en condiciones de pagar su ayuda ni amparadas por el BPS o el Ministerio de Defensa. Se financia con presupuesto del Programa Nacional de Discapacidad y con donaciones de una fundación noruega y del gobierno de Ecuador. Hasta el momento se ha ayudado a 3.600 personas. El Pronadis aportó 6 millones de pesos y las donaciones aportaron 7 millones de pesos más.